Sebastián de Arauco, tres enfoques sobre la reencarnación. Segundo enfoque, 4.2. Génesis del Ego. Involución y evolución en las formas. Aquellas mentes cuya capacidad de raciocinio está poco desarrollada aún, y por ende su lógica es todavía infantil, les es muy difícil comprender que el origen del ser espiritual, del Ego, pueda remontarse al origen de los tiempos. Y admiten como verdad las más ilógicas creencias. Unos porque no les interesa, viven presionados por su medio ambiente circundante, y por ende, no les preocupa, otros, porque aborrecen todo aquello que les exija pensar. Su mentalidad está centrada en la vida vegetativa, y se hallan a gusto en la ignorancia. Y la ignorancia, lleva siempre a buscar algo visible y tangible para rendirle culto, ya sea en el aspecto religioso o material. Puede que algún lector encuentre insípido este tema de la evolución, lo que significa que este conocimiento no es aún de su necesidad evolutiva. En este caso, le sugerimos enfoque su atención hacia los demás temas, de los cuales podrá sacar gran provecho. Para aquellos que sientan cierta inquietud por conocer su origen, de dónde vienen y hacia dónde van, sometemos a su consideración nuevos conceptos de la verdad una. Aun cuando nuestra capacidad intelectual humana es bastante limitada, pues vivimos en un plano de limitaciones, no es muy difícil comprender que, así como podemos apreciar un orden y armonía perfectos en la mecánica celeste y en las manifestaciones de vida visible, así también existen en lo no visible, tanto natural normal como supranormal y cósmico. Y este orden y armonía, emanan de una mente universal poderosísima, que trasciende al universo todo, con los miles de millones de sistemas planetarios en nuestra galaxia y otras galaxias. Esa mente poderosísima, Suprema Energía Creadora, que la limitada inteligencia humana es incapaz de comprender aún, y a la cual denominamos Dios, es la máxima sabiduría cósmica, que vibrando en amor constante, crea vida de sí mismo. Vida que es vibración y energía, chispas divinas proyectadas al espacio infinito, siendo recibidas y guiadas por mentes espirituales sutilísimas para comenzar la involución, nutriéndose de la energía vital emanada también de la fuente de toda vida. Y esas chispas, Gérmenes de futuros seres, son dirigidas por mentes poderosas, desde los planos de luz y armonía, en su involución a los planos físicos. Siendo todavía energía, comienza su condensación en grandes núcleos, tomando del éter universal, antimateria, los recursos necesarios, con lo que forma su primer cuerpo material, el átomo, en cuyo centro o núcleo se sitúa, y desde donde rige todos sus movimientos, ya que esa chispa divina y espiritual sigue siendo energía. Nota de pie, uno, otros aspectos más amplios hay en relación con esta involución, que se omiten, ya que se apartaría del propósito de esta obra. Fin nota de pie, comienza así su involución en el plano físico, formando el átomo más simple, átomo de hidrógeno, con solo un electrón y un protón, y a medida de su desarrollo va aumentando electrones, protones, neutrones, hasta... Haber completado todas las experiencias en el reino mineral, sirviendo y entrando a formar parte, como átomo, de las moléculas vegetales y animales. Completado todo ese largo proceso, la chispa espiritual pasa a animar la vida vegetal, comenzando como fuerza cohesiva en la agrupación de átomos para formar moléculas, luego células y más luego plantas vegetales. Comenzando siempre en las formas más diminutas y continuando en las mayores, hasta completar sus experiencias en el reino vegetal. Para comenzar en el reino animal, esas chispas espirituales, siempre unidas al alma universal, deben descender al agua, partiendo de las formas microscópicas y continuando en la escala de los peces, etc., hasta los animales mayores. En todos estos procesos, estas chispas espirituales son guiadas, no individualmente, sino en grandes grupos, por fuerzas espirituales superiores, o sea, que carecen aún de libertad de acción. Estas fuerzas son lo que generalmente denominamos leyes físicas, biológicas, etc. En la materia inorgánica, mineral, las chispas evolucionan hacia la materia organizada y vitalizada, vegetal, etapa en la cual el psiquismo despierta y adquiere conciencia de sensación. A su vez, estas evolucionan para estadios en los cuales comienza el movimiento de traslación y el desarrollo psíquico, etapa animal, en la cual perciben el ambiente sin poder analizarse a sí mismas. Y es en las diversas formas de la etapa animal, donde comienza a desarrollar las facultades de la mente, así como los automatismos que componen el funcionamiento fisiológico a través de las múltiples experiencias necesarias. Para pasar a la etapa ominal, donde adquiere libre albedrío, conciencia y razón. En el animal primario, su inteligencia es todavía muy rudimentaria, la que denominamos instintiva, pero a través de múltiples y sucesivas repeticiones o retomas, va desarrollando su psiquismo que le capacita para experimentar en formas cada vez mayores y que a su vez va modificando por medio de infinitas y continuas mutaciones, hasta alcanzar las fases mayores de esa etapa animal, en donde adquiere las experiencias y desarrollo de su psiquismo que le capacita para dar el salto a la etapa ominal, más, no al hombre que conocemos hoy, y ese pase a la etapa humana, se efectúa primero en el espacio, recopilando experiencias, si bien inconscientes durante millones de años de vida animal en las diversas especies, y en cuyo proceso experimenta una transformación que le convierte en espíritu consciente de sus actos. Nota de pie, 2, esta es una descripción resumidísima con el objeto de dar una idea tan solo del proceso evolutivo del psiquismo animador de las formas. Fin nota de pie, y en ese proceso contribuyen mentes espirituales superiores que, vibrando en amor, trabajan en la obra divina de evolución de esas chispas espirituales, que desde ese momento pasan a ser espíritus con individualidad y libre albedrío, siendo, por ello, ya responsables de sus actos, pero en la medida de su progreso, pasando a encarnar en las razas primitivas y en mundos primitivos, y siempre guiados con amor, ya individualmente, por otros seres espirituales superiores, a los que las religiones denominan, ángeles guardianes. Es por ello, que podemos afirmar nuestro origen divino. Somos criaturas de Dios que, cual semillas que salen de la planta madre, llevan en sí todas las propiedades cualitativas de la misma. Somos una extensión de él en el universo, somos seres creados para poblar el vasto e infinito universo y hacer de ese universo moradas de felicidad, a medida que desarrollemos en nosotros sus propiedades que, cual semilla, llevamos potencialmente en estado latente, esperando su desarrollo, que nos asemejará a él. Nota de pie, 3. No está escrito en vuestra ley, yo digo, Dioses sois San Juan, 10, 34. Aquí el Mesías se refería al Salmo 82, 6. Fin nota de pie, de aquí, nuestra semejanza a la divinidad, en esencia, pero no en nuestro estado actual, ni en la forma externa, como algunos entienden la frase, somos imagen y semejanza de Dios. Pues, ni en lo morfológico hemos alcanzado aún la forma que constituye el patrón de las humanidades más evolucionadas. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido un mismo punto de partida, al igual que todo ser viviente, pasando por los diversos grados de manifestación, por las diferentes formas de vida, hasta alcanzar el estado actual de cada uno de nosotros. A fin de que lo expuesto no sea mal interpretado, creemos necesario aclarar que, no es que tú, amable lector, y yo, hayamos sido plantas y animales, no, sino que, la chispa espiritual que en nosotros existe ya desarrollada como espíritu o ego, en función sinérgica en los primordios de su evolución, pasó por los tres reinos de la naturaleza, mineral, vegetal y animal, antes de alcanzar el ominal, y en cada uno de los cuales necesitó un tiempo que en nuestra medida humana significan, millones y millones de años, animando la vida de esas formas, a fin de desarrollarse y adquirir las experiencias necesarias que cada forma de vida pudo ofrecerle. Una vez alcanzada la etapa humana, no se retrograda, porque la marcha, el proceso evolutivo es siempre ascendente. Y para aquellos que se crean humillados ante el fundamento del proceso evolutivo del ego a través de las formas inferiores de vida, le preguntamos, ¿conoce el proceso embriogénico del cuerpo humano? ¿Se siente humillado, acaso?, por haber sido un feto informe en el útero de su madre, en el comienzo, e igual al feto de un pez y un pájaro en los primeros días de este proceso. La embriogenia nos demuestra, que el cuerpo humano es la síntesis de todas las formas vivas que le han precedido, algo así como la última anilla visible de esa larga cadena de la evolución en las formas inferiores, desde la noche de los tiempos. De todo lo expuesto se desprende que, la diferencia existente entre el hombre, el animal y la planta, es el tiempo, el mayor o menor camino recorrido en el devenir del tiempo sin tiempo. Sorprendente. Para algunos, no, para los más, sí. A estos últimos, les pedimos observar su propia naturaleza física y psíquica, y podrán apreciar y comprobar cuánta parte de sí mismos está confiada a los automatismos. Mucho podría ampliarse este tema, pero nos apartaríamos del objeto de esta obra.